Bienvenido al módulo de calidad de servicio. En este módulo vamos a estudiar los distintos indicadores que definen la calidad de servicio eléctrico en un sistema de potencia. Comencemos. Los objetivos de este módulo es identificar y cuantificar los problemas de calidad de servicio eléctrico en un sistema de potencia. Conocer los indicadores de calidad de servicio que miden la variación de tensión y corriente en un sistema de potencia. Conocer los indicadores de calidad de servicio que miden la variación de la forma de onda, tanto de tensión como de corriente, en un sistema de potencia. Y finalmente, identificar los límites que establece la normativa internacional en lo relativo a la calidad de servicio eléctrico, ...en un sistema de potencia. Este módulo está dividido en cinco temas. El primero de ellos, la calidad de servicio... ...y los indicadores más utilizados, los fenómenos... ...que alteran la calidad de servicio eléctrico en un sistema de potencia. el tema 2 veremos las variaciones sobre la tensión y la corriente. Es decir, estos fenómenos afectan la forma de onda de tensión y de corriente. Veremos los criterios en el tema 3 de la variación de la forma de onda, tanto de tensión como de corriente. En el tema 4 clasificaremos los fenómenos de calidad de servicio de acuerdo a su magnitud y de acuerdo a su tiempo de duración. Y finalmente en el tema 5 veremos qué establece la normativa internacional Respecto a la calidad del servicio eléctrico. Sin más preámbulos los invito a ver los cinco temas que conforman este módulo. Gracias por su atención.